Dentro de ese eje, el eje 6-12, el sol en cáncer, en casa 12 y la casa 12 en cáncer. Bien, ya a esta altura, si viste todas las anteriores clases, ya sabes de qué viene, de qué se trata. Así que lo que sí te voy a pedir... Es que te sumes, si todavía no te sumaste, a nuestro hermoso grupo de Telegram. Somos más de 600 miembros, súper activos, todo el día hablando de astrología. Y es la manera más fácil, más divertida de mm, aprender fácilmente la astrología. También que te sumes a nuestra web. Eh, que... Sigue llamándose Centro Aprender Astrología Fácilmente.com. También puedes entrar por ahí, pero simplificamos el nombre y le pusimos Patagonia También puedes entrar por Patagonia y también puedes entrar por Patagonia Todos te llevan, todos los caminos te llevan a Roma. Eh, digo, a Roma no, a la página nuestra. <ríe> bueno, vamos entonces a empezar con la clase ah no, pero antes me hace falta que si te gusta el contenido que escuchas en, est en estos videos te suscribas al canal le des clic a la campanita le des like al video y me dejes un comentario abajo todo eso para activar el algoritmo y cada vez seamos más los eh, participantes de, de este curso que te sale completamente gratis. Gratis. Y todos los días te llega a tu casa. Bien. Solo en casa 6. Tres palabras claves. Trabajador, investigador, solidario. Casa 6 en cáncer. Intuitivo, seguro, cuidadoso. Solo en cáncer. Familiar, maternal, paternal como positivo, como negativo o en sombra, cambiante, protector, obsesionado. ¿Qué podemos decir de eso? Si estás haciendo un estudio de una carta natal que tiene el sol en cáncer y, eh, y ese sol en, está en casa 6 y esa casa 6 también está en cáncer y querés agarrar palabras clave yo por ejemplo agarré solidaria por el sol en casa 6 cuidadosa por el sol, eh, por la casa 6 en cáncer eh, y maternal por el sol en cáncer y entonces digo que estoy ante una persona solidaria y cuidadosa familiarmente ...como una madre... ...por ejemplo... ...¿sí? Entonces yo le diría... ...a mi cliente... ...o clienta... ...lo que pasa que vos sos muy... ...muy madre... ...muy solidaria, muy cuidadosa... ...en lo familiar, te preocupa mucho... ...lo familiar, ven cómo se van armando... ...con las palabras claves... ...las frases claves... ...para que esto sea fácil... ...fácil de entender fácil de practicar ahora te toca a vos dejarme abajo en comentarios una frase clave para el sol en cáncer en casa 6 y la casa 6 también en cáncer bueno, vamos ahora con el sol en cáncer pero esta vez en la casa 12 y la casa 12 en cáncer Solo en casa 12, sensible, insatisfecho, encerrado, o sea que se cierra en sí mismo. Casa 12, en cáncer, temeroso, desordenado, impopular. Solo en cáncer, familiar, maternal, paternal, cambiante, protector, obsesionado. Entonces, si te encontrás con un sol en casa 12 en cáncer, la casa 12 en cáncer y el sol en cáncer, es posible que estés ante una persona obsesiva. Que el desorden le trae mucha insatisfacción. ¿Ves? Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, que, por supuesto, claro que sí, como todos los días, pero... Ya con el sol en Leo Chao, hasta mañana